...del día acá en de mañana. Se trata del caso de las crisis eh, políticas en Bolivia. La violencia continúa en Bolivia pese a la renuncia de Evo Morales, quien se encuentra en México ya. La constitución boliviana prevé ante la renuncia del presidente y del vicepresidente, la tercera en sucesión es la presidenta o presidente del Senado. No obstante, los legisladores temen ir a ejercer sus labores legislativas por temor a ser agredidos ya que ayer los legisladores tuvieron que ser evacuados del legislativo ante la llegada de una gran cantidad de furiosos manifestantes quienes a su paso agredían a la gente y quemaban lo que encontraban a su alrededor. La policía intenta contener el avance, pero el número de manifestantes los superaba. Calles, comercios, oficinas fueron cerrados en La Paz ante el temor de nuevo saqueo como lo de la víspera. Ahí están las imágenes de apoyo de lo que está pasando en Bolivia. Bueno, ahí la situación es que está eh, viviendo el pueblo boliviano. Hay dos fuerzas encontradas. Recuérdense que Evo Morales eh, logró un... Bueno, habría que ver cuánto realmente fue que logró, porque se, se habla de un fraude, por un 45% de, del electorado, lo que significa que tiene una gran fuerza todavía en Bolivia, especialmente en la parte indígena que representa más de un 60% de la población eh, boliviana ah, sí. y entonces, etnias indígenas sí, entonces en Bolivia. eh, ayer hubo una eh, una turba de indígenas con palos, machetes, hachas con de todo, que salieron por las calles y precisamente fueron al a, a legislativo a, a impedir cualquier tipo de, de, de situación que se diera ahí, incluso amenazando y qué han hecho los legisladores bolivianos, que no se atreven a ir no se atreven a ir a ejercer sus funciones por miedo a lo que está sucediendo. Y con esa, con esa actitud, lamentablemente, eh, habrá que llamar a la calma, pero hay que decir que los candidatos opositores fueron quienes llamaron a ese tipo de violencia. Incluso llamando a que agredieran a, a los seguidores en, en, en algunas ocasiones. Es una a, falta de responsabilidad. A, a, de a, a funcionarios de. Del, del grupo de, de Evo Morales, incluso la casa de la hermana de Evo Morales fue incendiada y así no. O Mira, sea, la democracia ya... no llega tanto y eso es lo que nosotros queremos advertir. No debe llegar. Decir, a tanto. No, no debe. Antes del gobierno de, Evo, de Evo. Evo Morales en Bolivia, las estadísticas bolivarianas en materia de, de atención humana, de desarrollo del índice de, del índice de desarrollo humano, eran estadísticas funestas Una de las peores estadísticas del hemisferio de las Américas Inclusive con pobreza eh, Que a veces eh, se asemejaban a, a, al pueblo, al pueblo haitiano, haitiano Y también en servicios Y había una concentración total del poder En una minoría blanca bolivariana, eh, Boliviana entonces, viene Evo Morales y hay que reconocerle su trabajo de sus primeros dos gobiernos. Fueron, fue una inclusión, fue eh, un rescate de los recursos de Bolivia y fue eh, como una oportunidad para darle a esas eh, clases sociales que nunca habían tenido oportunidad de insertarse también en la producción, en el quehacer diario, y tiene su fuerza. El hecho de que todo político se va desgastando, y Evo Morales también, y el hecho de forzar continuamente una reelección, trae como consecuencia un repudio. Porque en democracias se necesita que se viva y se haga la que sea alterno, que los gobiernos se alternen, que haya cambio. Eso eso motiva mucho a la gente y a la misma democracia la fortalece. Por eso tú tienes los países más desarrollados del mundo que no ponen en juego esto. Por ejemplo, Estados Unidos, dos periodos y nunca más. Eso es lo que permiten. Y así sucesivamente otros países En una, ocasión, en una no sé. ocasión, cuando se le planteó al presidente... Leonel Fernández, la posibilidad de mantenerse en el poder. Eso fue para el 12. Hubo gente que le planteó lo mismo, lo hicieron en el 90 y en el 2000, o antes del 2000, cuando se produjeron las elecciones que ganó Hipólito, que amable Aristi lo hizo públicamente y le dijo incluso, de hecho fue un insulto al presidente, póngase los pantalones, sí, sí, cambie sí. la constitución sí, para que sí. usted pueda reelegirse, que en ese momento no sí. se podía. Pero en la, en la ocasión del 2012, Leonel planteó que regularmente, cuando hay tres periodos consecutivos de un gobierno, sí. se, probó, se produce un desgaste natural Total. y normal uh -huh. de las ejecutorias gubernamentales y del liderazgo del candidato Entonces, o del presidente. ¿Qué tienen estos grandes líderes? Die, eh, eh, Evo Morales que vino del sindicalismo y se basó toda su campaña en el sindicalismo, en la parte de las etnias indígenas que se sentía representado por él. ...que no hacen otros líderes. Se acaudillan. Y tuvo eh, el, la, la, el error de no construir nuevo liderazgo. Uh -huh. Y hoy, con la salida de Evo Morales, Bolivia tiene un vacío de líderes. No hay un líder que pueda llamar en Bolivia a detener esa población. Ese es el peligro cuando se forman estos descontroles. Y eso de eso, eso pasa en este país. Hace, claro. hace un, Antes tú tenías a un, un Balaguer, a un Bosa, claro, a un Peña claro, Gómez, que llamaban claro, y tranquilizaban. Claro, claro, pero ahora no. Entonces, no se puede eh, presionar tanto al pueblo y cometer estos errores de no construir nuevo liderazgo. Porque la democracia, para ser dinámica, necesita eso. Mira lo que está pasando en Venezuela. Sí. Eso va a acabar también con algo semejante. Claro que sí, eso no va a... Y ojalá y no hayan muchas víctimas. Así es. Y Mira hoy... Mira lo que dice el director de Flatso con relación al resentimiento social. Dice el que se manifiesta en las personas cuando asumen una actitud de frustración, odio, impotencia, rencor y rechazo hacia lo que provoca una situación dada. Puede ser en la mayoría de los casos por poderes establecidos públicos, sociales y familiares. El resentimiento social se da en una sociedad en que hay injusticia y desigualdad por un golpe de Estado y de los poderes públicos. Cuando es por esta causa, el individuo lo supera más fácil. Solo se necesita cambiar las condiciones y abrirle espacio de crecimiento y de humanización. Sí. Eso dice César, se llama sí. César Cuello Nieto, director de Flaxo. Sí. Y hoy es el peligro fuerte que corre Bolivia, porque <coughs> Miren, sus legisladores... No se atreven, como decía ayer ya. ya. Ni Pero mira, no, no, no, ir a la no casa Acaba de, de, de, de, de renunciar en estos momentos, allá en Bolivia, el ministro de Defensa. Sí, sí. Eh, Javier Eduardo Zabaleta. Que sí, sí. es un ya, militar. Ya renunció a. Han renunciado casi todos. Trece, trece eh, ministros ya han, ya han renunciado. Y lo peor de todo uh -huh. es, señores, que míralo ahí, ese Zabaleta, que acaba de renunciar como, como ministro de Defensa. Entonces aquí el país se está quedando, o sea, todos los funcionarios. No, acéfalo, totalmente. Eh, se está quedando eh, acéfalo uh -huh. sin cabeza. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora en Bolivia cuando los propios legisladores no se atreven a ir a, a legislar eh, entonces, y hay que, y hay que ocupar la, esos, esos cargos? La policía eh, de control civil tuvo que pedir ayuda no pueden. al ejército. De Bolivia para poder tratar de frenar esas sí. hordas violentas que están saqueando todo. ¿Qué le espera a Bolivia en estos últimos días? Eh, el desafío más grande de poder eh, con, con, controlar, esa, controlar sí, eso va. y aferrarse a la Constitución y poner... Hay una eh, llamada. En mando, el que tiene que ir. Claro. Sea, Hay una llamada. Claro. Eh, la presidenta del Senado, presidente, o presidente, o, o el vice o, el, o la vice. Adelante, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Julio. Sí. Claro, eh, fíjate, yo lo escucho a ustedes todos los días y aprendo mucho de ustedes. No soy, soy un neófito, no sé nada de lo que voy a decir prácticamente. Lo que estoy viendo con esta situación es que a él le pasó una situación. Y fue que no supo congeniar o formar una fuerza armada que lo, que lo, que lo representara, y que, lo que lo apoyara. Sí. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué Maduro no, no está en la misma situación? Porque sí. él se apoya a sus fuerzas armadas. ¿Qué pasa en Nicaragua? La misma situación. Sí. Entonces, él no se granjeó, parece, el apoyo de las fuerzas armadas. Sí, sí. Eso fue uno de los puntos débiles. Sí, pero, sí el... Pero, el, pero Óigame esto: el apoyo de las fuerzas armadas no quiere decir que estén haciendo bien en la obra de gobierno. No, eso cierto. Allá, porque allá ahí está hay... Venezuela. No, no, Exactamente. Eh, lo que plantea el amigo televidente es justamente lo que plantea Maquiavelo. Barrio. Eh, en, en su libro El Príncipe, que tú tienes que fortalecer tus fuerzas, ¿verdad? Y no fortalecer, no, y nunca dejarle el, el, el espacio, al contrario, que cuando alguien quiera sacar la cabeza, tú se la cortas. Es lo que es, es lo que plantea Maquiavelo y es lo que ha hecho justamente Maduro. Venezuela, Fíjate que cuando han querido salir líderes, él o lo, o lo, o lo mete preso o los mata. Y eso es lo que a él le ha funcionado y su dictadura hasta ahora se ha mantenido, porque él tiene la fuerza eh, armada. En, en de Nicaragua su también, con Daniel Lortel. Sí, la, en Nicaragua también. Las fuerzas armadas eh, son obedientes al jefe. Sí. sí. Pero lo que preocupa de todo eso es que tú dices, bueno, pero la obra de gobierno, el tema es, las la, la fuerzas armadas te mantienen en el poder, pero ¿a qué precio? sí. ¿A qué precio de la libertad? A qué Totalmente coartando la... la libertad. Exactamente. Entonces, eh, yo, no, yo no entiendo cómo nos hemos pasado la vida entera aspirando a gobiernos más liberales, más democráticos, más abiertos. Y llega un momento en que esos gobiernos se convierten en los que, lo que criticaron, en los que enfrentaron. Sí misma, sí o sea, ha hecho una transmutación, han hecho una una inversión de Entonces, los valores. Entonces, que llegaron ahí, ¿no? El tránsito que tiene que vivir ahora Bolivia es un desafío grande hacia la democracia o hacia una dictadura militar. Para, evi exacto, para evitar que el ejército, para sí. controlar lo que está pasando, exacto. comience a violar los derechos sí. humanos sí. y a golpear, matar y hacer desaparecer Entonces, gente. Eso, eh, eso es, es difícil. Con la ahora. renuncia de Evo y la persecución que se ha hecho de los funcionarios pertenecientes a su gobierno. Eso simplemente es una debilidad de la misma democracia de Bolivia. Porque, ok, hubo error, eh, eh, se cometió fraude, hubo esto, aquello, okay, ya el presidente renuncia. Pero los estamentos democráticos llaman a que sea sustituido por el, de acuerdo a la constitución, por el presidente de, del, del senado. Del senado. Sí. Y eso debe de continuar. Ahora, eso es un democracia ya más fuerte. Sí, claro. Entonces, ahora mismo el peligro de Bolivia es el irrespeto a la misma democracia que dice estar defendiendo. Exactamente. Exacto. Porque señor. ellos, por ejemplo, fíjate cómo ellos en, en, en grupos eh, en turba eh, se han unido y van destruyendo el propio país y van incluso violentando los derechos fundamentales que tienen, por ejemplo, los, los demás ciudadanos, uh -huh. incluyendo los del sector de Evo Morales. Y... y y eso deja como conclusión y ya la gente lo puede ver que aparentemente esta semana será de, de, de, de alta crisis en ese país pues cuando ni siquiera los legisladores tienen la seguridad de poder ir a legislar para colocar en sus puestos mira, a los que se fueron estamos hablando de un país sin desorden. Mira, hay un elemento, hay un elemento importante. ese el espejo de Bolivia. Hay un elemento importante en el tema de Bolivia. Tengo un hermano en Bolivia, un amigo de esos amigos, de esos hermanos que la vida te permite elegirlo. El, el, el licenciado Iván Montellano Roldán Es mi hermano Y con él he, he estado conversando desde anoche Con relación al tema de Bolívar Y él me dice, él vive en Sucre Sucre es como la parte, eh, digamos, la parte más importante Pero eh, menos que la capital Es como el Santiago, ¿verdad? Eh, Santo Domingo y Santiago Él vive como en Santiago Entonces, él me dice que por ahí, por Sucre el, estado, el, el Departamento de Sucre las cosas están tranquilas, que la vida sigue normal, lo que está pasando está pasando en la paz no, no ha alcanzado lo que sí. quiere decir que si no ha alcanzado el resto de las de la, de la población de todo el país eso podría ser un aliciente para lograr que las cosas se calmen porque tienen que hacer tienen que calmar menos espacios, menos personas, si fuera todo si eso se si, si prende en otras localidades pudiera así complicarse mucho más la situación de Bolivia. Ojalá y pase así como me cuenta eh, Iván, Iván Montellano. Iván era, fue eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Bueno, viceprocurador general de la República en Bolivia en la ocasión en que nos conocimos hace eh, 10, 12 años que tenemos de amistad. Entonces, eh, pienso que, que eso puede ser eh, un aliciente bastante interesante el hecho de que no es en todo el país que ha aprendido este este asunto, sino solo en la capital. Mire, con relación a, al resultado, ya en materia política de, de todo esto que está sucediendo en Bolivia, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, tenemos que verlo en ese espejo. Y es muy importante eh, a, a la gente, por ejemplo, en, este, de, en esta ocasión del PRM, que es en el caso hipotético de que el, el, el electorado en el año 2020 le permita subir al gobierno Dirigir el país de la manera correcta ¿Por qué? Porque mira lo que ha pasado en esos países precisamente Argentina ¿Tú crees que la turba de este país va a atentar contra un colmadón? No, no, no exacto. A, lo que, a, lo que oye, yo, a lo que yo me refiero oye. es A que cuando la gente busca Tú un cambio Tú nada más tienes que ponerle una bachata Y, cambio... oye, esto, y una muchachona amado, ligera de ropa Y el asunto a, se termina ahí. ahí mismo termina el problema. A lo que yo me refiero es A que cuando por ejemplo los países buscan un cambio Y entonces ese cambio representa algo peor que lo que ellos esperaban, o que o algo peor que lo que tenían, entonces la gente vuelve a lo que tenía antes y le da más tiempo. Pasó con el PLD. Pasó con el PLD aquí que las veces, por ejemplo, que el, que, el, que el pueblo le dio la oportunidad al PRD de que fuera gobierno, la vaina terminaba mal. ¿Y entonces qué hicieron? Dejaron al PLD ahí prácticamente 20 años. Eh, una vaina exagerada. Entonces, ¿qué pasa? Eh, creo que en esta ocasión... Eh, en el caso hipotético de que Luis Abinader eh, sea presidente de la República eh, y el PRM, tienen un gran compromiso con la nación, porque de lo contrario, creo que pasarán muchos años sin que el PRD eh, o el PRM, más bien, vuelva a ser gobierno. Eh, así que. Estamos eh, obligados a hacer un buen gobierno. Están bueno. obligados, o sea, están compelidos, porque incluso América Latina ya está reaccionando. Pasó en Argentina. Que salieron de la derecha eh, para ponerle izquierda, y luego se dieron cuenta que no. Volvieron entonces a la derecha. Y, ya, ya pasó, y pasó también... No criticas Siquio, porque se fue de un partido... ¿Qué es eso? De, de mañana...